Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. No. El balón no. no tiene la ofensiva de Jets. Viene carrera por el centro y tiene muy buen avance. Tercera oportunidad. y 5. Primera oportunidad para el equipo de Leopardos. y un tiempo fuera. Esta es la tercera serie ofensiva. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza carrera. Intentan por el centro, pero los defensivos estaban al momento para la tacleada. avance avanza de una yarda. Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Tercera oportunidad. Lanza el pase. Le queda muy atrás al hombre. Vendrá cuarta oportunidad. ¡Duro! ¡Duro! Primera oportunidad, dos yardas por, por avanzar para el equipo de Jets. Movimiento del número 24. Se la dan a su receptor. Sigue moviendo las piernas ya. Y está creado. Pero tiene un muy buen avance. Aproximadamente unas cinco yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, segunda y cinco por avanzar. Cerca de tener el primero y 10 A media yarda me parece Vendrá tercera oportunidad La defensiva logró taclarlo antes de De tener el primero y 10 Pero es tercera y una sola yarda por avanzar Sale la jugada El pobre no se la quería dar al final Termina siendo del corredor y mueve las cadenas. Es primero y diez. No, no, no, no, no, no, no Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Lanza, pase. Se queda muy arriba ahora en el receptor. La segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. Segunda oportunidad... Lanza el pase y es interceptado por el linebacker, que sigue moviendo las piernas y es aproximadamente la yarda 25. Gran jugada defensiva de Leopardos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, se la dan a su corredor, corredor que entra por el centro. Pero los defensivos lo taclean y solo permiten dos yardas de avance Vendrá segunda oportunidad Segunda y ocho por avanzar para el equipo de Leopardos Sacan la jugada Vuelven a entrar por el centro Tienen un par de yardas, vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Cinco yardas por avanzar Sale la jugada sí, le está, el pitch, está el pitch. Bien tacleado ese defensivo Que taclea atrás de la línea de golpeo Lugita. Y sigan avanzando yardas Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Nueve yardas por avanzar Lanza pase, taclán, al hombre. Y entrará la ofensiva de Jets. ¡Bola, bola, bola! Esta bola! Hola, buenos días. algunos será el del venter rojo que está de este lado? No. Rojo, no. Segunda oportunidad. Ya estamos en el segundo cuarto. Sale la jugada, lanza el pase, se le va el hombre y es interceptado, de rebote, lo vuelve a obtener el número 49, vuelve a recuperar el balón del equipo de Lopardos. Hay un pañuelo en el terreno de juego, queremos a ver qué indican los oficiales, y es en contra de Lopardos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Balón interceptado por rebote del por equipo de Leopardos. Se les aplica el castigo después de la intercepción. Lanza el pase, es completo. Tiene el primero y 10: mueven las cadenas. La oportunidad 10 yardas por avanzar no pasa, que pasa. no pasa, no pasa. Ajustando las jugadas pero parece que hubo un offside ofensivo y si sí, es en contra de los dos claro claro claro se me el primero 15 yardas por avanzar saca la jugada hace el pase por hace la carrera por el centro pero los defensivos como Uro no lo dejan avanzar la segunda oportunidad segundo down y 14 yardas por avanzar sale la jugada, del centro le queda un poquito alto lanza el pase parece que pase Supera el balón en el equipo de Jets, impidiendo así que se realice el touchdown. Entrará la ofensiva de Jets. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Dale la carrera por el centro. Tiene un par de yardas. Entra segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar Sale la jugada, su corredor. Sigue moviendo las piernas primero y en el y día y mucho más Hay pañuelos en el terreno de juego El jugador sale si un poco lastimado después de que perdió el casco vamos a ver qué indican los oficiales segunda oportunidad las mismas ocho yardas por avanzar después de los castigos movimiento del número 24 se la dejan a su receptor siguen moviendo las piernas por ahí Hay un pañuelo en el terreno de juego. Y sigue así. Y es holding en contra de los Jets. Segunda oportunidad. Después del holding. Luego van a hacer movimiento. Ahora se la dan a su corredor. Sigue moviendo las piernas y alcanza. Obtiene un par de yardas. le da tercera oportunidad. Mm. Ah, parece pues no, no, que no, fue no, no. foul personal Ahora es en contra del Leopardos Va a ser primero y 10 automático Primera oportunidad hace personal, el coreback Buenos movimientos Logro obtener, me parece que son cuatro yardas Vendrá segunda oportunidad oportunidad, 6 yardas por avanzar ¡Abre hueco. ¡Abre Solo ¿Tiene al hombre? ¡Es completo! Hacemos movimientos minutos! ¡Y tiene el primer 10! ¡Sabe jugada de 10! ¡Mueven las cadenas! Primera oportunidad, 6 yardas por avanzar se la dan a su corredor un bloqueo ilegal eh, se va a repetir la, la jugada va a ser primera y 15 yardas aproximadamente el oficial indica que restan dos minutos de juego para llegar a la la mitad. Lance el pase, es completo con el número uno. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar. Restan menos de dos minutos. Para llegar a la mitad de este juego, lanza el pase y se le cae el, el balón aún así. Sigue moviendo las piernas. Parece que le dan el primer gol. Primera oportunidad de yardas por avanzar. Sale la jugada con su corredor. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad y cinco yardas por avanzar. y yes, es decidido a anotar antes de llegar al medio tiempo. El pone baja rola, lanza el pase, es completo. Tiene el primer diez. Antideportiva, y es en contra de Jets. ¡Oh, no ¡Dos, dos, dos, dos, Primero ¡Dos, y gol, castigo. Sale ¡Dos, dos, dos, la jugada, se la pincha ¡Dos, a su ¡Dos, corredor, ¡Dos, sigue moviendo las piernas. Se queda cerca para ¡Dos, Para tener el touchdown vendrá segundo y Segunda y me parece que es yarda y media por avanzar para tener el touchdown. Saca la jugada por el centro y es este touchdown. Touchdown de Jets. Van a hacer la conversión de dos puntos. sacan la jugada, tiene que el coreback, lanza el pase tenían los defensivos pegados aún así logran sumarle 6 puntos a este encuentro y con esto nos vamos al medio tiempo marcador actual 6 puntos Jets 0 puntos leopardo iniciamos el tercer cuarto Primera oportunidad 10 yardas por avanzar El marcador actual es 6 puntos Jets, 0 puntos Leopardos Sale la carrera Parece que lo taclean a... No, si logra avanzar Me parece que una yarda Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad 8 yardas por avanzar Movimiento del número 24 un buen movimiento de piernas pero un pañuelo en el terreno de juego agarrando agarrando agarrando en contra de Jets segunda oportunidad se repite la... el down tras el castillo... el castillo... Dale el pase y es completo. ¡Siga, siga! Sí! Buen movimiento de piernas. Que se queda cerca de tener el primero y diez. Bien ganado! Bien ganado! El oficial indica que es primero y diez. Mueven las cadenas. ¡Primero, primero, diez, diez. Diez. ¡Primero, diez! Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. De el movimiento del corredor sigue moviendo las piernas, tiene el primer 10. No lo taclean, llega a la 20. Y se salen por la yarda 15. Clan, jugada de ese corredor número 23. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Pase, tiene al hombre Pero el pase le queda muy, pero muy arriba Tenía que hacer un pase recto Pero parece, parece que el coreback sale lastimado Pero no se encuentre bien Tendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas 10 yardas por avanzar Sale la jugada, se la dan a su corredor Va por el centro Tiene un avance de 4 yardas, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 6 yardas por avanzar. ¡Oh! ¡Oh! Intervaca, acostando a su ofensiva, saca la jugada, la hace personal, la picha. ¡Bueno, bueno! Buen movimiento y parece que... It, ¡Oh! ¡Gran jugada de la ofensiva de Jets el balón hasta la zona prometida en la conversión de dos puntos sale la jugada, la hace personal y por lanza el paso y es De la ofensiva, gran jugada ofensiva del equipo de Jets. Marcador actuales: 14 puntos, Jets, 0 puntos, Leopardos. Marcador Play Pro, primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. personal y pone back, rompe algunos taqueos. logra tener un avance aproximado de unas 5 yardas Vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad y 4 yardas por avanzar con dos corredores atrás saca la jugada, lanza el pase y es completo tiene el primero y diez bueno en las claro, así de primera oportunidad 10 yardas por avanzar sacan la jugada pero los defensivos apenas permiten media yarda, vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad del balón el coreback Y decide no arriesgarse La jugada Queda atrás de la línea de golpeo venta tercera oportunidad Una mala ejecución Parece si fue un mal centro da tercera oportunidad tercera oportunidad y me parece que son cerca de 15 yardas por avanzar Sale la jugada Lanza el pase. Le rozan los dedos al número 16 de los pardos. En la cuarta oportunidad. Deciden no arriesgársela en cuarta y hacen la patada automática. Primera oportunidad para el equipo de Jets. Movimiento del número 24. Se la dejan al mismo jugador en el terreno de juego parece que logra tener el primero y diez, pero tenemos a ver qué indican los oficiales aquí nuestro coach que nos está ayudando a, a darnos las indicaciones de los castigos nos indica que fue un cli Clip. clipping. Clipping. clipping cuando dos jugadores van a las piernas del, del, del defensivo. Va a ser primera y 15, me parece que son 20 yardas por avanzar para el equipo de Jets. Sale la jugada con el corredor número 8. Intenta irse por las laterales, pero... Apenas logra tener media yarda Vendrá segunda oportunidad Segunda y largo por avanzar Sale la jugada Lanza el pase Es completo Sigue moviendo las piernas Logra recuperar un par de yardas Vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad de 11 yardas por avanzar Rola el coreback, lanza el pase y es interceptado. Sigue moviendo las piernas. Y lo taquean alrededor de la yarda, 20 me parece. El equipo de Lopardo festejando su tercera intercepción. ¡Así está, Un foul personal durante la intercepción. Fue en con contra de Jets. La jugada es carrera por el centro Y es touchdown de Leopardos Gran jugada defensiva En esa intercepción que lo Que ayudó a que se concretara este touchdown Era La conversión de dos puntos de 2 puntos. Ron el coreback, por que va a personal. Y entró sumándole a su equipo 8 puntos. Marcador actual 14 puntos Jets 8 puntos Leopardos Marcador Play Pro Es partido de scrimmage Con esta jugada damos inicio al último cuarto Al cuarto cuarto Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar La hace personal el coreback Hace algunos movimientos, pero el defensivo ya lo estaba esperando. Lo taclea atrás de la línea de golpeo. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Casi 11 yardas por avanzar. Sale la jugada. Y se la pichan al corredor. Se sigue moviendo las piernas. Volpe algunos tacleos. Tiene Ejecución de ese corredor. Mueven las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardos por avanzar. Sale la jugada, lanza pase. Es completo con el número 34. Intenta hacer algunos movimientos para romper los taqueos. Pero ya los dos defensivos estaban al tanto de la ejecución de la jugada. Taclean atrás de la línea de golpeo, vendrá segunda oportunidad. Segunda, y parece que son 13 yardas por avanzar. Sacan la jugada, el coreback rola, lanza el pase. Queda muy lejos al coreback, al receptor. Un castigo, ¿Un, un castigo en el terreno de juego. Hombre inelegible en la zona de pase. Me indica aquí mi coach Luis Castillo que es hombre inelegible en la zona de pase. En la zona de o sea, mi salir. Mi el final tercero. la jugada lanza el pase y es completo gran ejecución de la ofensiva marcador actual 22 puntos Jets, 8 puntos no pardos Una confusión me parece que entre los jugadores la hace personal El coreback y aún así logra tener un muy buen avance una segunda oportunidad Lanza pase Tiene al hombre completo Llega a la 10, a la 5 Y se queda corto tener el touchdown, pero hay un castigo en el terreno de juego Fue agarrando en contra de el equipo de Leopardos se va a volver a repetir la jugada. Eso, que, esto, de de... Segunda oportunidad. Con 12 yardas por avanzar. No ¡El el el va ajustando su, su ofensiva. Lanza pase, pero no había llegado el hombre aún. Y la tercera oportunidad. Tercera oportunidad, las mismas yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza el pase, Tiene al hombre. Tambaleó el balón entre las manos, no alcanzó a completar el pase. Vendrá cuarta oportunidad. La ofensiva de Jets Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Jets Sacan la jugada con su corredor Se va por las laterales El defensivo lo alcanza A taclear y La segunda oportunidad Segundo down. Me parece que son 7 yardas por avanzar. Sale la jugada. Sigue moviendo las piernas. Tiene el primero y 10, Mucho más. Muevan las cadenas. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. la jugada es una carrera aquí tiene un par de yardas de la segunda oportunidad segunda y nueve yardas por avanzar sale la jugada pisa a su corredor 0 oportunidad, y 7 yardas para avanzar. Quieres, quiero, quiero, ¡tom, tom, tom, tom! Sale la jugada, lanza el pase, tiene al hombre. Descompleto, top del número 17. Gran ejecución ofensiva de Jet, Que llevó el balón hasta la zona prometida. Sumándole otros 6 puntos al marcador. Pescador actual, 30 puntos Jets, 8 puntos Leopardos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Restan menos de dos minutos al juego. Que la base de una, una yarda vendrá. Segunda oportunidad. Segunda y ocho, segunda y nueve por avanzar. Lanza pase el coreback. Y es interceptado. Hay un bloqueo ilegal en contra de Jets Pero fue después de la intercepción Se aplicará el castigo Y entonces vamos a nula Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para Jets Sacan la jugada Lanza el pase con el receptor Oportunidad. Segunda oportunidad. Cuatro yardas para avanzar, se la dan a su corredor. Se logra tener el primer gol. Tercera oportunidad y menos de media yarda para tener el primer gol. Pero Jets quiere ir por todo para tener el touchdown. Lanza pase con el número uno y. Tiene la conversión de dos puntos Sale la jugada Lance el pase completo Tomándole ocho puntos al marcador El marcador actual, 38 puntos Jets 8 puntos Leopardos Ahora tenemos las últimas jugadas de este encuentro Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar La hace personal, el coreback que tiene el primero y 10 El saludo amistoso Marcador final Es 38 puntos Jets 8 puntos Leopardos Marcador Play Pro